Saludos, ya estamos aquí en Peterson Games de nueva cuenta En este juegazo que es Dominations Esta vez atacando a un ruso O posiblemente no lo sea Ya que está en inglés eh, su, pues, su alianza, el nombre de su alianza está en inglés Born in USSR eh, Obviamente ya la Unión Soviética Que era eh, la USSR eh, Esas son las siglas en inglés Ya no existe ahora es simplemente Rusia, y bueno, eh, usualmente los rusos que juegan a Dominations, pues tienen precisamente su texto en ruso, y este tipo no lo tiene, de todas formas quería comentarles también, eh, sobre todo, que no es bueno el atacar siempre, el mandar atacar a tus tropas, a veces simplemente debes dejar que las tropas ataquen por sí solas, a veces, sencillamente, cuando tú les das una orden de ataque, puede que se vaya todo al carajo. En este caso, tuve la suerte de que las, eh, las bombardas, o mejor dicho, los, las, eh, los morteros, que ese es el nombre que le dan en español a esos cañones gigantes defensivos de las ciudades, son precisamente para destruir tropas o soldados a pie. Y pues usualmente si están muy juntas y bien custodiadas estas cañoneras o estos morteros Pues sencillamente si no utilizas el sabotaje correctamente Que es la táctica militar con la que puedes eh, desmontar O mejor dicho bloquear los ataques temporalmente de los de las estructuras defensivas Pues sencillamente es muy difícil eh, lograr una victoria en este caso, los, las, eh, los morteros estaban bastante separados Y no tenían muy buenas eh, defensas O mejor dicho, estructuras defensivas Que les acompañaran es bueno, Siempre es bueno tener a los morteros Junto a una o dos torres estratégicamente Además de unas cuantas este, trampas Porque son precisamente los cañones y también el fortín, el nuevo fortín que es una estructura defensiva que uh, es la última, la última que vamos a atacar, aquí está, ustedes en pantalla lo están viendo, ese que está atacando prácticamente es como una bazooka lo que lanza y pues aquí ya ya fue destruido, ahora sí, y sin embargo me destruyó bastantes tropas ustedes fíjense que nada más me quedaron cuatro soldados y cuatro Cañones nada más Acompañados de el tanque y el carro de provisiones Es importante el que a veces no mandemos a atacar eh, a lo loco A las estructuras defensivas Sin embargo sí es necesario el destruir primeramente los cañones o los, eh, los morteros perdón porque son los que más daño hacen a las tropas de asalto, los soldados, los lanzafuegos, en este caso, que son de los chinos. Y, por cierto, que es precisamente a China a quien le ganamos ahorita, eh, este supuesto ruso tenía como nación a la civilización china. Y bueno, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente video y suscríbanse. Gracias.